Hoy en día, los palacios y sitios reales de Europa son vistos como curiosas residencias de la realeza que vivían aisladas de la sociedad, donde los monarcas y sus familias únicamente se dedicaban a holgar y solazarse, es decir, cazar o realizar fiestas. Sin duda, debemos desterrar esta imagen que construyeron los historiadores y literatos del siglo XIX. Los estudios tradicionales se han centrado principalmente en las características arquitectónicas y artísticas de estos lugares, sin ser analizados en toda su complejidad. Los sitios reales deben ser abordados como un todo, como lugares conformados por bosques, jardines, áreas agrícolas, factorías y fábricas, centros urbanos, teatros, hospitales, conventos, monasterios y, por supuesto, palacios. Con el fin de comprender la verdadera relevancia de los sitios reales, es necesaria emplear las metodologías en humanidades más novedosas, como son los estudios de la Corte. Esta metodología considera la Corte como el sistema político que articuló la Europa de los siglos XIII al XIX y los sitios reales como uno de sus elementos principales. Estos lugares fueron verdaderos centros de poder y de innovación, ...que ayudaron a configurar política, cultural, social y territorialmente... ...las monarquías medievales, modernas y contemporáneas de Europa y otros continentes. El origen de estos lugares se remonta a la Baja Edad Media... ...cuando los monarcas de los diversos reinos europeos... ...fueron construyendo y reformando diferentes edificios... ...a lo largo de la geografía de sus territorios. Su objetivo era servir de estancia a los reyes y a sus cortes ambulantes y consolidar las nuevas entidades territoriales que se iban gestando. Una vez se establecieron las capitales formales de los reinos, se dio paso a un sistema de movimiento estacional de las cortes en torno a los sitios reales. En España, dicho sistema se denominó Jornadas Reales, el cual permitió la formación de tres círculos concéntricos de sitios reales entre las grandes monarquías europeas de la modernidad. Todos ellos respondían a un proyecto no solo artístico, sino también político, social y cultural de cada monarquía. Respecto al papel político, los sitios reales sirvieron durante el siglo XVII para consolidar, por ejemplo, el poder de las monarquías del momento ante los distintos desafíos que se presentaran como rebeliones o guerras. Eso fue posible gracias a que los lazos entre el centro de la monarquía y dichas residencias se consolidaron mediante el nombramiento como gobernadores de estos lugares de los válidos o preferidos de los monarcas, como el conde duque de Olivares, el cardenal mazarino o el duque de Buckingham. Conectado a ese papel político, los sitios reales tuvieron una función social al convertirse en escenarios con una forma de vivir concreta, inspirada en los tratados éticos de autores clásicos como Aristóteles y Cicerón. Ejemplo de ello fueron los espejos de príncipes de la Baja Edad Media, que reflejaban la preocupación por las distintas formas del ocio principesco, tales como los torneos, la caza o los entretenimientos cortesanos como la música, el teatro y la conversación, en la que debían mostrarse cualidades como las buenas maneras o el ingenio. De esta manera, los nobles que servían a los reyes en palacio y los asistían en los negocios políticos debían demostrar que eran personas excelentes. Esta forma de vivir era transmitida a través de la educación y aparecía reflejada en manuales de comportamiento. El más famoso es el libro del cortesano de Baltasar Castiglione. De esta manera, advertimos como los sitios reales cumplían también un papel cultural de acuerdo a los cánones de la sociedad cortesana. Para ello, debemos echar la vista hacia las etiquetas de la corte, esenciales para la configuración de una estructura e imagen determinada de estos lugares. Con el tiempo, por la atracción que hacía la corte, alrededor de estos sitios reales surgirían centros urbanos en los que la forma de vida que propugnaba fue asimilada. Para ello, se emprendieron reformas vinculadas a los distintos estilos artísticos, pasando, por ejemplo, del renacimiento al barroco, debiendo adaptarse estos lugares a las nuevas necesidades urbanas y palatinas. En este sentido, los sitios reales acabaron convirtiéndose en espacios donde acoger las grandes y fastuosas fiestas cortesanas como, por ejemplo, el Palacio de la Zarzuela. En virtud de ello, se construyeron teatros, jardines, lagos, etcétera, que modificaron sustancialmente la imagen de esos sitios reales. De este modo, estos lugares sirvieron para diseminar la imagen cortesana a lo largo de toda Europa y como lugares de intercambio entre las diferentes cortes. Por supuesto, este papel cultural estaría también relacionado con la cuestión religiosa, pues capillas, conventos o monasterios se utilizaron para expandir la ideología y espiritualidad religiosa que emanaba desde la capilla real a todos y cada uno de los rincones de los diversos reinos. Ejemplo de ello son los famosos conventos de las Descalzas o la Encarnación en Madrid, Val de Grasse en París, la Abadía de Westminster en Inglaterra o la Capilla Real del Palacio de Palermo, entre muchos otros. Todas estas funciones que hemos ido viendo se verían sustancialmente modificadas a lo largo del siglo XVIII, lo que no hizo que estos sitios reales perdieran su relevancia. Durante el periodo ilustrado, cobraría especial importancia el ordenamiento territorial y el urbanismo. Y de hecho, muchos sitios reales fueron finalizados. En el caso español nos encontramos, por ejemplo, con Aranjuez, El Pardo, Río Frío, La Granja o El Escorial. Pero en otros lugares de Europa sucedió lo mismo. Por ejemplo, los diversos sitios reales que Pedro el Grande creó en Rusia y Catalina la Grande concluyó. Los desplazamientos del monarca y su corte a los diferentes sitios reales determinaron la necesidad de establecer una importante red de caminos y carreteras dotada de servicios, como casas de la cadena, fondas para el refresco de hombres y caballerías, lo que por supuesto modificó el territorio. Asimismo, los diferentes programas llevados a cabo en los sitios reales se extendieron a experimentos agrícolas y hortelanos con preocupación científica. En este sentido, debemos entender la construcción de la Real Acequia del Jarama, que aportaba una importante cantidad de productos hortofrutícolas a sitios reales como aranjuez o el escorial. Con la llegada del siglo XIX y los cambios que vivió la monarquía ante la aparición del sistema liberal constitucional, los sitios reales fueron objeto de un intenso debate sobre su significado y función. El nuevo Estado-nación convirtió la monarquía en una institución más del Estado, cuya asignación y actuaciones eran dependientes de las Cortes. Sin embargo, aún se le reconocía a la corona el disfrute de los palacios reales y su entorno, aunque su extensión y dominio, uso e incluso su titularidad, fueron alterados como consecuencia del proceso de deslinde del patrimonio real. En el caso español, tras la revolución de 1868, el patrimonio real pasó a adquirir la consideración de patrimonio nacional lo que supuso que casi dos terceras partes de los inmuebles se subastaron y solo una pequeña parte de los sitios reales, los de mayor importancia y representatividad o excepcional valor artístico o histórico, permanecieron a disposición de la corona. Por ejemplo, el real sitio del Buen Retiro pasó a ser un parque del Ayuntamiento de Madrid o el Castillo de Bellever y su bosque pasó a manos del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. A pesar de que el sistema de sitios reales entró en decadencia durante el 800, también se crearon nuevos sitios. Por ejemplo, Luis II de Baviera, el llamado rey loco, desde una perspectiva histórica y tradicional ligada a la magnificencia, mandó construir los espectaculares palacios de Neuschwanstein o Linderhof, como reflejo del nuevo estatus regio que pretendía alcanzar la corona bávara. Por el contrario, en el caso español, la, el más paradigmático fue la Isabela en la provincia de Guadalajara. Ideado en tiempos de Fernando VII, fue concebido como balneario, aprovechando los baños de Sacedón a orillas del río Guadiela, cuya explotación de las aguas termales junto con la agricultura contribuían a su sostenimiento. Respondía así a una sensibilidad burguesa. A pesar de la proliferación de los viajes de los reyes por todo el país, con una finalidad propagandística para hacer la monarquía más visible a los ciudadanos, se siguió conservando el tradicional sistema de jornadas reales. En este sentido, la tendencia general de los monarcas españoles a lo largo del XIX fue disfrutar de la primavera en Aranjuez y del verano en la granja, incluyendo nuevos destinos como San Sebastián. Además, los sitios reales siguieron siendo escenario de importantes sucesos de la vida política decimonónica. Véanse como el motín de Gran Juez de 1808, los sucesos de la granja de 1832 y 1836, la muerte de Alfonso XII en El Pardo en 1885 o, en la escena europea, la toma del Palacio de Invierno de 1917. Por último, debemos resaltar que el siglo XIX fue el siglo del viaje por excelencia, como consecuencia del gusto burgués y los nuevos medios de transporte como el barco a vapor o el ferrocarril. De hecho, la segunda línea de ferrocarril que se construyó en España fue precisamente entre Madrid y Aranjuez. Esto posibilitó un incipiente turismo en el que viajeros españoles y extranjeros se acercaron a conocer lugares tan históricos y emblemáticos como los sitios reales. Como hemos visto a lo largo del módulo, los sitios reales son el reflejo de una historia común europea. Su evolución y los personajes que ocuparon estos espacios emblemáticos revelan un sistema que durante siglos supuso una forma propia de organización política, social, cultural y de gestión del territorio. Pero aún quedan muchas cosas por descubrir. La historia y el estudio de los sitios reales no han hecho más que comenzar.